Bueno, hoy es un día feliz para nosotros. Estamos muy contentos de, de cómo la asamblea de, de, de antes de ayer, del domingo, eh, se desarrolló en el Hotel Esperia. Eh, y, bueno, queremos trasladar hoy simplemente, además de que… Bueno, ella se llama María Liñán, pero nosotros todos la decimos che, nunca le vamos a decir María Liñán. Lo digo para ver cómo apañar ahí con, con, con eso, ¿no? Eh, en, y que Che explique, bueno, pues cómo se ha ido desarrollando, se desarrolló esa asamblea, cómo eh, el equipo que, ha, que, ha, eh, bueno, pues que tiene eh, trabajando ya a partir de ayer eh, en las labores de organizar Izquierda Unida en Córdoba Ciudad y, bueno, un, un poco también cuáles son los objetivos a corto, a medio y a largo plazo que tenemos en esta, en esta organización. Eh, yo como coordinador provincial, que es lo que hoy estoy interviniendo aquí, bueno, pues muy contento, como digo, con la cohesión que tenemos ahora mismo en la organización a todos los niveles. ¿no? Eh, una asamblea que además tuvimos la oportunidad de contar y que estuvo presente Antonio Maillo, que también refuerza bueno pues ese impulso. Que le, queremos dar a, que le queremos dar a Izquierda Unida en la ciudad de Córdoba. También agradecerle quisiera el esfuerzo de, de, estar, aquí, de estar aquí el domingo. Y nosotros, como digo, salimos muy, muy cohesionados y muy unidos para trabajar eh, básicamente en tres, cuatro... Eh, vertientes, cuatro objetivos. El primero bueno, pues recuperar la organización nosotros, eh, y también creo que es justo reconocerlo, el equipo saliente ha hecho muy buen trabajo desde eh, las elecciones municipales que le tocó vivir una campaña electoral muy compleja, eh, por las circunstancias a las que nos enfrentamos en esa campaña electoral, pues han hecho un magnífico trabajo con Juan Antonio Romero a la cabeza y bueno, eh, tenemos además la oportunidad que muchos de ellos, incluidos Juan Antonio también siguen, siguen en el nuevo consejo local. Eh, por lo tanto, bueno, pues seguir trabajando a nivel interno, seguir cohesionando la organización y seguir reforzándola en los distritos y en los barrios. Eh, seguir trabajando con, con los colectivos sociales, con la sociedad organizada de esta ciudad y luego, bueno, pues también en una tercera fase, en un tercer espacio, seguir trabajando a nivel institucional. En eso la coordinadora, bueno, pues tenemos la suerte de que está en el grupo con nosotros y con nosotras, conoce perfectamente el ayuntamiento, conoce perfectamente el, el, el trabajo que se realiza en la institución y también, bueno, pues eso es un valor añadido a, a que, a que eh, la coordinadora conozca de primera mano todo lo que estamos haciendo en el, ayuntamiento, en el ayuntamiento... ...para reforzar desde la organización todas esas políticas que estamos realizando. Un equipo que mezcla la experiencia con la renovación, con mucha renovación... ...y como veis, bueno, pues una mujer que es la que se pone al frente... ...de la coordinación de Izquierda Unida en Córdoba Ciudad... ...que tiene todas las virtudes que tiene que tener una mujer que es de izquierda... ...que es feminista, que es una persona progresista y que quiere ayudar a que esta ciudad pues sea un poquito mejor. Y, como digo, tiene todas esas virtudes para conseguir que Izquierda Unida eh, dé un salto cuantitativo y cualitativo en los próximos meses. Yo ya os dejo con ella a la que, bueno, pues como ella lo sabe, le deseo la mayor de la suerte en esta nueva etapa, que no va a ser fácil, pero va a ser muy interesante y muy, y muy apasionante. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por por acompañarnos esta mañana. Es mi primera rueda de prensa y, bueno, igual estoy un poco nerviosa, aunque es verdad que a la mayoría os conozco de veros todos los días por el ayuntamiento, ¿no? Me acompaña también Prácedez, que también forma parte de, de la candidatura que, que el sábado, el domingo, perdón, salió elegida para ser el próximo consejo local. En primer lugar, me, me quería darle las gracias a la militancia de nuestra organización. La candidatura ha salido con un 97% de apoyo, que, bueno, que es un margen más que amplio. Eh, de elección, ¿no? Eh, agradecer también eh, a todas las personas que la, que la conforman. Eh, como ha dicho Pedro, es una candidatura feminista, joven, con experiencia, que representa también eh, no solamente a la militancia de nuestra organización, ¿no? Eso hemos hecho bastante hincapié en que todas las corrientes, todos los grupos de discusión, partidos, organizaciones que conforman Izquierda Unida también estuviesen en, en esta candidatura, ¿no? Eh, son personas que trabajan activamente la vamos la mayoría de militantes de base que no tenían ningún cargo en, en la organización y que forman parte de las áreas y los grupos de trabajo de bueno que de hace dos años para acá no pues eh, se pusieron en marcha de nuevo en, en la organización ¿no? eh, bueno para mí es un honor y un privilegio que luego mis compañeros y compañeras me eligieran a mí como como coordinadora sí que me gustaría hacer hincapié ya desde el primer día que esto es un equipo de trabajo que a mí me toca eh, ...ser la persona, la cabeza visible o, o la persona que coordina. Eh, estamos de acuerdo todos y todas que, que mi función va a ser esa, la de, la de coordinar, ¿no? Dentro de, del equipo de trabajo, pues las distintas personas tendrán su, su cargo de, de responsabilidad, ¿no? Y yo simplemente coordinaré ese trabajo y asumiré el, eh, la responsabilidad que me toque, ¿no? Eh, contamos con gente que son referentes de la participación ciudadana, de los espacios de participación... Pre, ...expresidentes de consejos de distritos... Eh, ...representantes de, del Consejo del Movimiento Ciudadano... ...sectores de la cooperación, solidaridad... ...y bueno, y de, de la lucha por la memoria democrática, ¿no? Prase de, es uno de los ejemplos de esa lucha. Y, y sobre todo, bueno, re, resaltar, ¿no? Que el trabajo de, que, lleva, que llevamos haciendo... ...también desde que Juan Antonio salió elegido coordinador... ...pues es un trabajo 100% militante... ...y que la organización se mueve por esa fuerza... ...que, que supone nuestra, nuestra militancia... Y como retos a destacar que, que nos hemos propuesto, pues, como decía el lema de nuestra campaña, recuperar Córdoba, ¿no? Eh, Izquierda Unida es una organización político-social que tiene que, que estar presente en todas las luchas que, que se produzcan, pues, no solamente en esta ciudad. Bueno, Izquierda Unida-Córdoba-Ciudad nos toca, pues, el contexto de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos que estar presentes en los conflictos y tendremos que estar presentes y apoyando a la clase trabajadora. Queremos volver a, a recuperar esos espacios, no a fagocitarlos, o sea, no, no pretendemos que llegar a los sitios y adueñarnos de ellos, sino incorporarnos a los procesos que ya se estén dando. También tenemos idea de, de provocar otros espacios de, de reflexión y de discusión política en, esa, en esta ciudad y volver a recuperar eso. Pues Córdoba es un referente de la participación ciudadana, es un referente de la solidaridad, es un referente de la cooperación ¿no? y de, tenemos que volver a hacerlo y, además, que Quiero Unida que sea un, un agente más ¿no? en, esa, en esos espacios. Y, y nada más. A sus preguntas. Su pregunta? Imagino que uno de los retos de la nueva dirección de la escóloga se ha pasado por preparar el camino para las elecciones del año 2019 y para el muy lejos. En esas elecciones, Quiero Unida ahora mismo se presenta en coalición no sé si también trabajar de manera conjunta con, con los compañeros de GANES. Contesto yo de la autoridad. Es, <risa> Esa es mía, ¿no? <risa> Gracias, Alfonso. <risa> <risa> bueno, en realidad, mmm, Izquierda Unida Córdoba seguirá pues la, la línea ¿no? que, que siga la organización eh, a otros niveles, ¿no? Eh, nosotros tenemos una. y nosotras tenemos, no tenemos mala relación con con Ganemos. De hecho, yo he formado parte de, de esa comisión de seguimiento de los acuerdos de, que primero fueron de investidura y luego fueron de, de gobierno. ¿no? Eh, sí, vamos, como, como he comentado, ahora nos toca hacer un análisis de la realidad, sentarnos, eh, sentarnos todas las personas que conformamos el consejo local, priorizarnos, priorizar, ¿no? priorizar por, a, ver, a qué colectivos ¿no? y a qué espacio nos dirigimos en primer lugar. Eso no significa que al resto no nos vayamos a dirigir, sino ver y, hombre, Ganemos será uno de los, de los primeros colectivos con los que… Con los que nos sentaremos. ¿Qué va a cambiar con la incorporación de más mujeres en la dirección de la coordinación local y con este nuevo espacio de poner un público al objetivo principal, otro más tarde, la prioridad más básica y más media? Bueno, el, el Consejo Local, eh, muchos de los miembros que, que lo conforman, muchas de las personas vienen de, de la anterior con, con Juan Antonio, aunque no tuviesen cargo orgánico, sino que eran personas, Juan Antonio ya también se rodeó de un equipo de personas que, que trabajaban dentro de la organización, que coordinaban comisiones. ¿no? Entonces, esa línea la, la seguimos igual. Eh, la, yo creo que una de las novedades es que no solamente somos el 50% mujeres, sino que la mayoría de, de, la, de las mujeres eh, son referentes de los movimientos feministas. Más allá de que lo seamos todas y que la mayor vamos, y los hombres también, eh, pero dentro de la candidatura sí que, que tenemos a personas de, bueno, de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres, de la Asociación Marián, del Consejo Municipal de la Mujer, ¿no? O sea, eso creo que es un, un gran paso adelante, ¿no? Somos una organización feminista y, como ta, y, y, por lo tanto, nuestro órgano de dirección se compone de, de mujeres feministas, ¿no? Y, y como cosa prioritaria, bueno, sentarnos, ver ese, hacer ese mapeo de los espacios que hay ahora mismo en la ciudad, de los colectivos que está, están trabajando, de las plataformas, de las luchas que hay en, en la ciudad, pues estamos ahora apoyando a la campaña, ¿no? De las personas teleoperadoras, porque están siendo duramente castigadas y ahí estamos de manera muy activa, no solo porque también tenemos a compañeros y compañeras que lo sufren, porque porque desempeñan ese trabajo, ¿no? Porque es una causa causa común y, sobre todo eso, hacer ese mapeo de, de esos colectivos y plataformas y espacios que a, que, a, que nos unen las causas, ¿no? Que creo que es de las cosas más importantes. Nos uniremos con, con aquellos que, que luchen por las mismas causas que, que nosotras. Eh, en ese, en la de Yo creo que las ambas cosas van ahí en paralelo, ¿no? Eh, no, eh, La organización lo que le falta, ¿no? es ese quizás llegar más a esa ciudadanía, a esa sociedad civil que no está organizada, ¿no? Nos resulta más fácil y llegamos más fácilmente porque compartimos los espacios, ¿no? con la sociedad civil organizada, ¿no? Estamos en la plataforma en las marchas por la dignidad, eh, participamos de Aire Limpio, de la plataforma no al TTIP, ¿no? Pero la ciudadanía que no está organizada, no, esa es la que tenemos que ...que recuperar, ¿no?, porque, bueno, sería recuperarla. Eh, y luego, en paralelo, eh, los procesos internos de reflexión de reflexión política... ...y, además, cómo conjugar, ¿no?, esa demanda de la sociedad... ...con las políticas que nosotros y nosotras hacemos. Creo que un paso importante también que hemos dado en el último año y medio... ...es esa buena sintonía y relación entre nuestro grupo municipal, ¿no? y, la, y la organización. Eh, no solo porque personas que formamos parte de la candidatura, porque también está Mariano, no solo yo trabajamos en el grupo municipal, sino porque tenemos a unos concejales y concejalas que, que están siguen participando de la vida de la asociación, participan de las asambleas de su barrio, eh, participan de las comisiones de trabajo. ¿no? Juan Antonio, coordinador, estaba en la comisión de comunicación. ¿no? Eh, los cuatro concejales y concejalas han ido a las distintas comisiones de trabajo que se han formado. Hay muy buena sintonía y… Y, como en todos los espacios, es mejorable la comunicación. Vamos, no voy a decir que sea perfecta, porque no lo creo que sea en ningún, ningún sitio. Sí que se están mejorando mucho los mecanismos ¿no? y la correa de transmisión de, de esa información y para recoger las demandas de la ciudadanía y luego implementar políticas. Para nosotros es fundamental recoger todo lo que la ciudadanía demanda, que son, insisto, las mismas, las mismas demandas que también tenemos nosotros y tenemos, y, nosotras, y tenemos que hacer políticas para acabar con las políticas represivas y antipersonas que, que nos rigen. ¿no?